Respondiendo a la pregunta de un amigo sobre cómo crear un gatito en llama pues aquí se los explicaremos manos a la obra En la barra de herramienta trabajaremos de manera directa con una forma personalizada que es un objeto vectorial En la parte superior y esta es la base del ejercicio no debe ser una forma sino un trazado En forma cargaremos una opción que dice animales y daremos clic en añadir Y aquí están los animales, aquí está nuestro gatito Daremos clic y arrastrar presionando la tecla de Shift para colocarla, eh, agrandarla de manera proporcional y presionando la barra espaciadora para moverme sobre la mesa o el área de trabajo. Suelto el mouse, suelto el teclado. Si nos fijamos muy bien, en el panel de capas debe estar justamente en el background, en el fondo o en la capa 1. Así que vamos a darle el remate final y nos vamos a filtro, render y ponemos llama. Esperamos que se cargue un poco. Cuando se nos despliega la ventana flotante de llama, tenemos lo que queríamos. Pueden jugar con los valores, simplemente voy a dar clic en OK para aplicar nuestro efecto. Si queremos ocultar ese trazo que está ahí, nos vamos al panel de trazados y en el aneris damos un clic.